¿Cuántos magnates de la industria batallan en el tráfico vehicular, llenan papeles y trabajan 40 horas por semana? Eso es lo que pensé, ninguno. Esta anticuada manera de trabajar es lo que los expertos llaman ingreso lineal, porque, bueno, eso es lo que es. Es una manera de hacer dinero. Pero, ¿qué sucedería si usted pudiera monopolizar su negocio y abrir caminos adicionales? Sería como ir de esto a aquello. Analicemos esto. Al construir un equipo, usted puede ganar un ingreso basado en los esfuerzos de este. Conforme su equipo crece, usted sigue ganando con un proceso de potencial ilimitado. Bueno, entonces, ¿qué sucedería si tomáramos esta idea y la multiplicáramos, digamos, seis veces? Deje de pensar en puerta a puerta. Piense globalmente. Imagine generar un ingreso proveniente de todas partes. Podría ser mientras toma café por la mañana, deja a los niños en la escuela o incluso mientras se va a dormir. ¿Increíble? Tal vez. ¿Fácil? Puede apostarlo. Esto se llama ingreso residual y es lo que hacen los ejecutivos de alto rango. A usted se le paga cada vez que su equipo genera una venta en cualquier parte del mundo. Las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, solo una fuente de ingreso puede darle la posibilidad de ganar hasta $26,250 dólares en tan solo una semana. Esto no es un error. Eso es más de $25,000 dólares cada 7 días. Todo se hace por medio de un método comprobado y una moderna plataforma global. Arranques sin préstamos, contratos complicados o dolores de cabeza. Usted será parte de una cultura que es la próxima generación de productos anti-envejecimiento. Mientras mira esto, miles de personas como usted... En países de todo el mundo, ya han aprovechado esta oportunidad. Han alcanzado un estilo de vida con el que muchos solo sueñan. En una industria donde la demanda se ha disparado a un nivel sin precedentes, el antienvejecimiento busca alcanzar los 300 billones de ventas dentro de los siguientes tres años. Imagine una infraestructura global. Productos innovadores y un plan de recompensas financieras que ofrece hasta seis maneras de ganar más de lo que nunca antes ha ganado. ¿Qué espera? Hable con la persona que le envió este video sobre las cómodas opciones disponibles para comenzar. Es la manera en que usted ahorrará y ganará. Personas, plan, productos, estas como ellos han cambiado las reglas del juego. Chanas. haga más, busca más joven, disfrute la vida. Bienvenido a la generación joven.